...estamos aquí junto a nuestra senadora Gretchen Howe ...estuvo con nosotros el senador Albert Torres... ...estamos ¿verdad? en la potremería de esta feria... ...dándole las gracias a cada uno de los residentes que se dio cita... Eh, ...a cada una de las agencias que estuvieron eh, participando... ...igualmente a las compañías privadas que, que se dieron cita... A ...darle servicio a todos nuestros constituyentes en el pueblo de Arroyo... ...nuestro distrito comprende Arroyo, Guayama, Salinas... Y ahora una parte integral de, del pueblo de Santa Isabel. Eh, gracias, mil gracias. Y le dejamos aquí con nuestra senadora Gretchen Howe, que nos acompaña en la mañana de hoy. Muchas gracias a mi representante Narmito Ortiz, gracias a ti por invitarnos a ser parte de esta gran feria de servicios porque coincidimos en que hay que hacer los servicios más accesibles, más cercanos a la gente así que agradecía nuevamente por haber, haberme invitado, por haber dicho que sí, por escoger este lugar también gracias a todos los participantes, a las agencias, a las compañías que nos auspician y que traen esos servicios a los constituyentes, así que no puedo decir que no y por eso estoy aquí y que siempre mi compromiso es acercar lo que son las agencias de gobierno a las diferentes comunidades, a las diferentes familias y hoy es una muestra de esto. Lo que es bueno se sigue replicando y esto es muestra a través de la oficina de representantes que nos une a nosotros como senadores a participar de la misma. Eh, quiero agradecer a nuestro presidente eh, Rafael Tatito Hernández verdad y sus oficinas por darnos servicio a, a nosotros como distrito, nosotros como representantes y, y como equipo eh, de, de la gran familia de la Cámara de Representantes. Gracias, presidente. Estamos incondicionalmente. Que Dios los bendiga a todos.